Creamy Gel, gel que ayuda a crear, marcar y fijar rizos hidratados. Aplica sobre cabello húmedo o seco y estiliza con tus manos o herramientas de calor. Logra rizos definidos y con máximo brillo.